No se detiene la risa, no para una canción No se detiene el baile, no pares vos No se detiene la tierra, no para una ocasión No se detiene el sueño, no pares vos Soñar, que nadie se quede no vuelvas atrás no vuelvas atrás que no se detenga no dejes de soñar que nadie se quede no vuelvas atrás no vuelvas atrás no se detiene la brisa no para un corazón no se detiene la vida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 tenerse, si no decidís parar, entonces no pares nunca de imaginar.